Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio con, en este caso, tres personas que tienen un proyectazo entre manos brutal. Vienen de hacer su lanzamiento hace relativamente nada. Y vamos a hablar de cuál es el nicho en el que están, cuánto han facturado, en cuánto tiempo, cuánto han invertido, etc. Pero antes, para la gente que, que no os conozca, que espero que sea poca, chicos, es definiros, explicaros qué es lo que hacéis, quiénes sois, pues chicos, nosotros somos un equipo, eh, nos estamos orientados al fitness, a la preparación física y la salud. Eh, en este caso yo soy el Nutri del grupo, luego eh, tenemos a Víctor que es el fisioterapeuta, Ángel es el entrenador y nos dedicamos al fitness, a la preparación física, al bienestar y, y la salud. Sigo si que me corrijan mis compañeros. No, no, todo perfecto. Somos Cultura gym para que nos podáis encontrar en redes pues sociales sí. y demás. Y, y justo pues, teníamos un proyecto muy grande entre manos. Habíamos hecho anteriormente algún lanzamiento, podríamos decir, minoritario, con lo que íbamos aprendiendo nosotros sobre la marcha, pero claro, teníamos un proyecto muy grande entre manos eh, que se llama Índice de Hipertrofia y queríamos, queríamos que fuera contundente la entrada de, tanto de esta idea, de este proyecto, a, tanto en el mercado como a nivel de redes sociales. Entonces, pues no queríamos hacerlo como habíamos hecho anteriormente, sino que queríamos contar con gente que estuviera especializada y nos habían hablado muy bien de Dani. Entonces, pues, dijimos, oye, Dani, eh, por Dios, queremos hacerlo muy bien, echarnos un cable. Porque, porque antes, eh, es decir, antes de, de meteros en este lanzamiento, que insisto, ahora, ahora hablaremos de cuánto se ha facturado y todo, ¿habíais lanzado ya el índice de pertrofia, ¿No lo habíais hecho? No, no, habíamos. Claro, habíamos, perdón, eh, habíamos sacado un libro eh, antes que, que hablaba de, de este proyecto, bueno, hablaba un poco de, de en qué consistía, qué criterios habíamos eh, tenido en cuenta a la hora de, de hacer esto, pero lo que es el lanzamiento, al final el índice de hipertrofia es un documento, es un documento que nos permite cuantificar eh, el estímulo de entrenamiento en todas sus dimensiones ¿no? el libro, digamos, que, que es algo que hicimos eh, por nuestra cuenta, era algo que explicaba simplemente los criterios pero a la hora de, de lanzar el documento como tal, que al final es lo revolucionario lo rompedor, eh, pues eh, es para lo que habíamos contado con contigo dani vale o sea para para que un poco bajar esto a tierra vosotros sois expertos es decir tenéis eh, digamos tenéis un producto que además dice mucha gente joder pero es posible lanzar o es posible vender en internet un, un, un algo que no es algo que sea diferente a un curso o a un, un ebook pues mira vosotros no que, que, que no tiene nada que ver con con quizás un curso lo que la gente está acostumbrada a ver que es un documento y para la gente que esté pensando ahora ¿Cuánto realmente o cuánta pasta se puede ganar con esto de los lanzamientos? Eh, chicos, vamos a hablar de números. Primero de todo, ¿cuánto habéis, ¿cuánto habéis facturado? 66.805. 66, 66. sí. 66, <risa> 66.805, pero lo estoy diciendo de memoria. Y faltan pagos recurrentes a cuotas, ya que dimos la posibilidad 8. de cuotas. Con siete. <ríe> como, coma siete. nada vale, Muy bien, muy, muy, contentos, muy contentos Evidentemente rompimos todos los récords Que nosotros teníamos de anteriores lanzamientos Que habíamos hecho, pero por mucho Por hablaros quizás de, del anclaje que teníamos Yo tenía el anclaje en 40 Y era algo como muy Espectacular en mi mente y tanto Víctor como Ángel tiraban para abajo, como que yo me venía muy arriba y al final hemos superado cualquier expectativa. Y, tiene, y a esos 66, 800 hay que añadir eso, las, las cuotas de gente que ha hecho pago a dos cuotas o gente que incluso ha hecho pago a cinco, o sea, que aún no tiene que llegar dinero ahí. Mm, eso sí. Es. Es, es, es, es muy loco y yo por eso yo os traigo aquí, porque hay gente que dice, joder, 60 y pico mil pavazos, chavales, que, que joder, pues en la medida de lo posible sois... sois jóvenes. Eh, ¿en, cuánto, ¿En cuánto tiempo habéis conseguido esto, chicos? Es decir, ¿cuánto tiempo duró el carrito abierto? ¿Cuánto tiempo tardó la gente en, en poder comprar? El, Espera, que el no tiempo? quiero meter la pata, pero diría cuatro días. Lo gordo, lo gordo, el grueso de ventas fueron cuatro días. De, de, domingo, a, de domingo por sí. la noche sí. a um, martes... Luego sí que hubo dos días así de, de, de recaptación para hacer cinco cuotas es heavy y tal. Sobre todo, es que vi sobre todo que evidentemente cuando estás viviendo y ves que, que van entrando y que cada día pues ves cómo sube la cantidad, o sea, nadie lo regala, hay que trabajarlo anteriormente, pero cuando estás ahí y ves cómo se empiezan a sumar las cifras hora a hora, día a día, es fuerte. Se vive fuerte. ¿Sí? Se vive, Menos se vive de seis días. Se vive, pues se vive seis días. impactado, la verdad. Sí, que al final también es un poco la conversión de que las cosas las estás haciendo con orden y con una estrategia, porque ya ni hemos lanzado anteriormente cosas y no tiene nada que ver. O sea que, joder, muy bien, muy bien. Porque para mí es, o sea, es que para, si lo piensas bien, para mí es muy loco. O sea, si, si por hacer división, ¿no? Y dices, joder, 60.000 pavos en 6 días a 10.000 euros por día. Si pensáis en alguien del sector o alguien que se dedique al tema de fitness y que, por ejemplo, no sea un entrenador personal, que intercambia su tiempo por dinero, ¿creéis que hay alguien que siendo entrenador personal, es decir, que, que, pues eso, que se dedique, no sé, que haga un plan de nutrición o que haga unas rutinas, puede ganar 10.000 pavos al día? No, evidentemente. Siendo, forma... un, siendo un profesional de a pie, es decir, haciendo el, no. digamos, la labor de asesoramiento, que nosotros, por ejemplo, también tenemos un servicio de asesoramiento y nosotros cobramos. Pues las mensualidades o los trimestres por dar un servicio a una persona específica, pero evidentemente no puedes abarcar lo mismo que si te ofertas a todo el mundo de una, como puede ser con un, con un lanzamiento. O sea, que al final eh, puedes llegar pues, a 200, 300, 400. El número depende también de muchos factores, pero que el número no tiene un tope, mientras que tienes un tiempo limitado para atender una a uno a cada persona. Entonces, evidentemente, para entrenadores o para nutricionistas y demás, pues si tienen algo que tienen, tienen algo que quieren ofrecer al mundo, tienen una idea, tienen un proyecto que quieren sacar adelante, pues es un complemento impresionante, porque es completamente complementario como nosotros, que lo, hemos tenido las asesorías también mientras tanto y las seguimos teniendo. Porque, ¿cuál es, cuál es para vosotros, chicos, la diferencia un poco entre, entre, oye, el haber sacado el índice de hipertrofia… Y el haber sacado, eh, eh, o, o el tener vuestras asesorías, o sea, a nivel de tiempo económico, hablarme, cuál ¿cuáles son las diferencias que existen? Eh, pues básicamente, pues ¿De? que una persona, sí, una, una persona, <risa> y decir, ima, imaginemos una persona que nos contacta porque quiere cambiar su físico, ¿vale? Que es la, la mayoría, ¿no? Por el perfil en el que tenemos o que tiene obesidad y quiere reducir su porcentaje de graso para estar mejor. Pero cualquiera de estos perfiles, pues una persona requiere tu tiempo de forma... Específica, es decir, un 1 un a uno en nuestro caso un 3 a 1. Entonces, pues evidentemente, el coste de tiempo pues es mayor. Si que dar un buen servicio a la persona necesita tu atención constante. Entonces, la cosa que el, el, nosotros lo hacemos porque nos gusta mucho, estamos muy contentos con nuestra forma de trabajar pero evidentemente no podemos llevar a 800 personas en asesoría en asesoramiento. Entonces, llega un momento en que tocas un tope y, y nosotros eso lo hemos visto en varias ocasiones, de decir, bueno, pues nada, pues anunciamos que cerramos asesorías hasta que tengamos a alguien que, que se dé baja y podamos ir abriendo. Mientras que esto, al hacer, digamos, ya sea una formación, un, un, un programa como ha podido ser el nuestro, un, yo qué sé, venta de jarrones, es que yo que sé, lo que sea, que puedas ofrecer sin, Esca, sin es escalable sin números, sin números, que es escalable, que es decir, que no tienes que invertir tiempo por persona, sino que inviertes un tiempo y es para todas las personas a la vez, pues evidentemente, sí, piensa, rentabilidad, la rentabilidad, rentabilidad es otra cosa. Claro, es, inviertes una unidad de tiempo independientemente de 100 o 1.000 personas. Claro, todo depende, todo depende también es de decir, yo qué sé, yo, es que me, yo creo que a los tres eh, nos gusta mucho ser sincero con la gente que nos ve. entonces, siendo sinceros, mm. evidentemente, para hacer lanzar algo, pues aquí nadie regala nada, nosotros nos hemos tirado una panzada de curro para sacar esto adelante, el proyecto, pero una ¿no vez ya lo tienes, eso sí que es lo bueno, y es decir, nosotros ya tenemos esto, mm. o sea, si lo queremos replicar, pues lo replicamos, es decir, tampoco vamos a los que nos estéis viendo que pensar que no tenéis que trabajar nada, pero sí que es verdad, sí. Que lo bueno que tiene esto es que si lo haces bien a la primera, luego a lo mejor tienes que ir dando pinceladas, pero es irlo, recre irlo recreando y el esfuerzo ya está hecho. Nosotros nos hemos partido la espalda el tiempo que ha sido necesario para generar esto, pero una vez está generado, es irlo puliendo. Mientras que en el uno a uno, por ejemplo, yo qué sé, en mi campo, no si es una sesión de fisioterapia, es una sesión, es una hora y tengo que estar contigo. Entonces, para hablar de, al igual que hablamos de números, también hablamos de unidades de tiempo, han sido dos años y algo más de trabajo para... Cuatro días que ahora pues seguiremos lanzando y todo eso, pero al final lo que queremos decir es que es gratificante, pero trabajo hay. Obviamente hay que generar un producto que sea bueno, que sea atractivo y, y también hacerlo atractivo, que ahí es donde pues Dani es, es muy bueno. Claro, no eso, solo lo, que, lo que, que tengas entre manos, sino pues cómo lo presentas. Y si os acordáis vosotros dos, una de las cosas que más nos rayaba es, vale, nosotros sabemos que esto es la hostia. Nosotros sabemos que esto es increíble y nosotros estábamos acojonados con el tema de decir, ¿cómo hacemos que la gente lo pueda percibir así? Porque importa una mierda lo que nosotros pensamos, sino que la, lo que la gente perciba cuando lo vea. Entonces, eso es lo que nos acojonaba mucho porque nosotros nos hemos dedicado a formarnos en nuestros ámbitos concretos. Pero si, si tienes una formación específica como la que puede tener Dani, decir, no, mira, es que eh, lo, lo que tenéis que decir aquí es esto. Porque la persona lo que va a entender con lo que vosotros decís es esto y te quedas tú como, anda, hostia, pues... Pues es verdad ya ya llamadas que hemos tenido que, que básicamente era eso nosotros íbamos con una idea preconcebida de vamos a decir esto así y no sabemos realmente la repercusión que iba a tener en la persona eh, cuando lo recibiera. Entonces son cosas muy importantes porque pues cuando las mejoras, pues pasa esto, que el, eh, nosotros estamos convencidos de que haber, habiéndolo hecho solos, pues los números no habrían sido estos, desde luego. Desde es luego. como lo típico de que tú eres esclavo de lo que dices, no de lo que, no de lo que la gente entiende. Pues un poco el trabajo de Dan, que es excelente, es hacer que la gente entienda lo que tú quieres que entienda. Y ahí está lo bonito y, y por eso las cosas funcionan también. Chicos, quizás ahora hay mucha gente que... que porque yo sé qué pasa esto, ¿no? Que le dices, joder, pues habéis facturado 60.000 euros en, en, en seis días. Gente que sois, pues os dedicáis un poco al tema del, del sector de, pues, de la nutrición, de la salud. Entonces piensa, bah, esto seguro que, que han robado el dinero. O esto seguro que, que habrán timado a las personas que han entrado dentro. Entonces, dos preguntas. La primera, ¿cuántas personas... Porque es importante que vosotros al final venís de hacer asesorías del uno a uno. Entonces, ¿cuántas personas han entrado en este lanzamiento? 2,40. 2,40. ¿El precio del producto lo podemos decir? Sí. sí. 497. Vale. Ahora habrá gente que diga, hostias, 497 por 2,40 no me salen las cuentas, me salen mucho más dinero. queréis explicar el motivo? Porque nosotros eh, lo que ofrecíamos era el documento que, que he mencionado antes más la formación asociada. ¿Qué pasa? Que la gente que ya había comprado nuestro libro, que sacamos por nuestra cuenta hace unos meses, ya venía a esta compra con, con un descuentazo. Entonces, hay gente que no ha pagado 4,97, hay gente que ha pagado 99, solo porque ya venía con el libro, que lo compró además en preventa. Por eso, eh, la, la media igual no son 497, pero son, qué sé yo, no recuerdo, no sé cuánto claro, son. La más, la que, más que nada porque había, eh, hubo gente que confió en el proyecto antes de que la gente entendiera lo que era el proyecto. Entonces, a esa gente la premiamos, ya está. O sea, es, es, es, para mí es importante esto, es decir, vendisteis el producto sin ni siquiera haberlo sacado al mercado y por eso recompensasteis a esas personas. Claro, o sea, exactamente, exactamente. Era gente que, era gente que pues, no quería mucho en nuestra comunidad, gente que no seguía hace mucho tiempo y que, siendo sinceros, o sea, es que viendo también cómo nosotros mismos lo expresamos en su día con las deficiencias comunicativas que podemos tener a la hora de hacer entender un producto, eh, la gente directamente nos escribía y nos decía, no sé exactamente qué es esto, pero... Pero, gente, quiero, sí. pero quiero estar... Gente, que... gente, gente que, que lo hace posible porque al final, eh, eh, gracias a esa gente que confía inicialmente en nosotros, pues, pudimos tener la confianza de decir, hostia, hay gente que está confiando, pues vamos con todo a hacer esto. Y por eso que hecho, tenemos que compensar. De hecho, eh, prácticamente la inmensa mayoría, los, los, que, los que solo pagaron 99 por el documentario de formación la inmensa mayoría no habían recibido siquiera el libro físicamente en casa. O sea, de hecho coincidió más o menos que cuando hicimos este lanzamiento los libros empezaban a llegar, pero la inmensa mayoría ni lo tenía en sus manos. O sea, que volvió a comprar algo sin saber de qué iba. A ver, sin saber de qué iba. Ya llega, nosotros no, el día, ya, no ya en el lanzamiento ya mejoramos esa parte. Sí, sí, pero vaya, que siguió comprando cuando realmente todavía no había recibido nada en el proyecto qué, qué loco, y además y esto es algo que, que, que insisto chicos, quiero, quiero hacer mucho hincapié eh, 238 personas, y creo que lo hablaba contigo Víctor, ¿no? Eh, ¿Cuáles eran las primeras sensaciones de esas personas sí. que habían pagado, insisto, 500 euros que, que dices, joder, 500 euros, es dinero, qué coño uh -huh. ¿Cuáles eran las primeras sensaciones cuando la gente había invertido 500 euros en vosotros y había recibido ese documento que prometíais? puedes claro, alguna situación eh, esto, esto yo creo que es lo más fuerte de todo que es que hay gente eh, de Latinoamérica que tiene una situación pues, bastante más difícil a nivel económico como para comprar productos internacionales que les salen más caros y flipaban. Que es, nosotros a veces nos ponemos en esa es como imaginaos que os, os supone esto más, si aún así gente en esa situación es como la que puede ser más estricta a la hora de valorar el producto porque mm, a nivel relativo les ha costado más y que esa gente que a nivel relativo les ha costado más te dicen que están flipando, pues bueno pues ya está, hemos, hemos cumplido, hemos cumplido, hombre, seguimos en la formación, no, todavía no está acabado, pero de momento por lo menos nos podemos quedar con la sensación de eh, la gente está contenta, la gente sí. el, que ya no solo, porque claro, que nosotros una de las cosas, por, por eso también lo hicimos, no el tema de, de ofrecer garantía, de decir, oye, nosotros no queremos nadie que acabe descontento con el producto, la gente que lo vea y no le guste, que se vaya por favor, de verdad, porque no queremos... Ninguna crítica negativa de esto es una estafa, esto no me gusta, me habéis engañado, no sé qué, no, no, si no te convence, vete, de verdad, por favor, ahí tiene la puerta, gracias por haberte pasado. Eh, pero es que vamos... Eh, el sí, de hecho Dani ha dicho 238 porque ha sido 240 ventas, hubo dos devoluciones de personas que no era para el producto y, y ya está, y no pasa claro, nada, al sí. final también... Porcentaje, un porcentaje mínimo. Entonces, eh, pues eso es con lo que nos quedamos, básicamente. Con que la gente, hecho, no, solo, no solo ya las cifras, sino que la gente vol, eh, volviera a tomar la misma decisión. Es decir, he comprado, porque a todos nos ha pasado alguna vez que hemos comprado algo, ya no me puedo echar para atrás y ya me lo como con patatas. Pero yo qué sé, es como si te compras un móvil y dices, oye, me lo volvería a comprar porque me gusta el móvil. pues eso es lo sí, que Sí, es que como quiero, si mucha gente... Y, y, y con eso estamos contentos. Mucha gente que ya había comprado el libro y que volvía a comprar, en este caso, el documento y la formación, era como que, que volvían a, a reafirmar sus votos con nosotros. ¿no? De hecho, había gente, había gente que decía, eh, me da igual, o sea, me, me da igual lo que sea esto, pero es que sé, por lo que están diciendo, sé que no me puedo quedar fuera, quiero estar dentro, y punto. Luego flipaban, luego, pues, eh, evidentemente les ha salido a cuenta, ¿no? su, su, su instinto, su convicción o su confianza en, en, en nosotros eh, ha dado sus frutos, pero había gente que decía quiero estar dentro de este proyecto. Ch chicos, ahora voy a ser un poco cabrones. Uy, voy a ser un poco cabrón, perdón, que estoy solo aquí. Quiero, quiero que os desnudéis y brevemente, no sé si podéis en una frase... Eh, porque quizás gente que nos esté viendo diga, joder, esta gente seguramente venga de estudiar administración y empresas, tenga una carrera súper universitaria dedicada al marketing digital, eh, haya estudiado en Harvard y, y esté viviendo en Silicon Valley. Si podéis, en una frase, eh, ¿de dónde venís? Es decir, pues no, a nivel de estudios o qué estabais haciendo antes de, de estar pues, en este proyecto tan bonito no como escultura de Jim eh, si podéis contar nada, una, una frase... No sé quién quiere empezar. Sí. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, que esta historia la he contado muchas veces. Venga. Mi padre, fontanero. Mi madre, Hostias. ama de casa. Eh, yo empecé estudiando la carrera, yo siempre he sido de letras, y yo empecé estudiando la carrera de Historia del Arte. Cuando termino Historia del Arte, descubro que me quiero dedicar al mundo del entrenamiento, la nutrición y la preparación física. Empiezo a formarme en ello, conozco a, a estos dos muchachos, y aquí estamos. O sea, realmente no, más allá de formaciones específicas de entrenamiento, de nutrición, del de, grado superior de actividad física, el grado superior de dietética y tal, no hay nada especial, ni he vivido fuera, ni he tenido que ir a hacer intercambios con la Universidad de Massachusetts, ni nada. Muy humilde, muy humilde todo. Pues yo soy, pues yo soy un fisio, yo soy un fisio que no sé cómo, pues he acabado haciendo lanzamientos de, de, de, del, ámbito del, del ámbito del cine. O sea, que igual que algún eh, compañero oficio que me encuentre por aquí que, que se nos achaca tanto externa como internamente, nos, nos ponemos en la etiqueta de nos dedicamos a la camilla y poco más, pues hay mucho que pueden hacer los fisios más allá de eso, e incluso pues si eres fisio, pues puedes acabar dedicándote al mundo online también. Yo en términos generales es una historia similar, no supe qué hacer con mi vida hasta los 25 años, decidí opositar para Policía Nacional, era fontanero y descubrí el mundo del entrenamiento preparándome un poco pues para policía, quería ser, no sé, vigilante, no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? no tenía ni idea qué hacer con mi vida, descubrí el fitness, empecé a hacer un proyecto y pues conocí a estos dos chavales, empezamos a hacer cosas juntos y nada, ¿no? hasta que tuvimos algo que valía la pena, como se dice de hipertrofia, y fuimos a dar con Dani. Fue todo un poco como una concadenación de, de factores y de cosas. Pero bueno, al final no hace falta ¿no? estudiar en Harvard. Nada por el estilo. Se trata de hacer las cosas con cariño y presentarlas bien y ya está. Creer en lo que haces. Porque yo os pregunto, imaginaos, ¿no? Nos vamos unos años atrás, eh, pues quizás cuando estás trabajando en Fontanero, tú en la, en la, en la carrera, Víctor, ¿os imaginabais que dentro de ¿Unos años ibais a hacer un lanzamiento donde ibais a facturar 10.000 euros al día con un proyecto que habíais creado vosotros? ¿En no. algún momento pasó por vuestra cabeza? No, no yo, yo, de hecho, me río. yo de hecho... Yo de hecho, claro, yo termino la carrera, en Palmo con un grado superior y cuando termino el grado superior empiezo a hacer prácticas en un gimnasio. Tres meses. Ya terminando las prácticas me contratan, o sea, ya yo ya estaba terminando las prácticas sabiendo que al terminarlas me iban a contratar porque les gusté pero cobraba de nómina 750 800 euros dando clases dirigidas en un gimnasio más cuatro asesorías que hacía yo por mi cuenta antes de conocer a esta gente pues no pues no me imaginaba esto claro que no a mí me daba, me daba pánico el dinero porque era o sea yo tenía claro que no podía emplearme yo tenía claro desde bien pequeño que yo no podía tener jefe. Eh, o sea, tenía que ser muy perfecto el jefe, como para que pudiera eh, tolerarlo indefinidamente. Eh, y, y cuando vi que la, la sanidad pública y cómo se orienta el trabajo de fisioterapia tampoco me convenciera, como, vale, estoy condenado a hacerme autónomo. Entonces estoy condenado a hacer este tipo de trabajos y, y cómo, cómo va a ser posible que me gane yo la vida, que consiga un mínimo. Yo, ya, yo además yo ahí me digo, mira, si consigo... Como tengo una vida humilde, la verdad, porque no no, no, yo no, sé, no me gusta comprarme ropa, tampoco soy ni siquiera de viajar mucho. Como tengo una vida humilde, con ganar 900 euros al mes, eh, yo creo que puedo tirar y a gusto. Entonces, eh, eh, coges al chaval de ese momento y le dices qué iba a ocurrir, lo que ha ocurrido, porque yo creo que esto nos ha pasado a los tres, que al final eh, es como, como mucha velocidad, muchos acontecimientos, eh, pasan muchas cosas, estamos todavía con la formación, dándolo todo. Y no hemos tenido un momento de reflexión de decir, hostias, lo que, lo que ha pasado, lo que hemos logrado, lo que hemos durante años currado y a dónde nos ha llevado. O sea, díselo tú a alguien, o sea, a cualquiera de nuestros yos de hace dos años que, que dice, anda, voy a contárselo a otro. Entonces, romper. yo creo que todavía tengo el, el, la necesidad de pararme un día, eh, no hacer nada, no trabajar, darme un día libre, irme al campo y reflexionar sobre todo lo que ha pasado realmente, porque no me lo creería. Fliparía, firmaría donde fuera, vaya, claro. Eh, me pasó un poco igual, de hecho, yo lo que intentaba en ese momento era buscar un lugar en el que fuera feliz, porque yo digo, por ejemplo, era Fontanero, pero ya antes de ser Fontanero estuve poniendo placas de escayola en el techo, yo no sabía qué hacer y claro, yo iba cambiando de oficio y me daba cuenta que todos los lugares eran igual, eh, la dinámica era la misma, trabajar muchas horas, te pagan mal, donde cuando más conseguí, cuanto más, cuando más dinero gané, me pagaban 900 euros al mes, trabajaba los cinco días de la semana, el sábado por la mañana si me llamaban tenía que ir, sin que me consultasen previamente. Era como, bueno, pues era una dinámica que al final era un poco en todos los lados. Y obviamente tienes que dar pasos, tienes que salir de ti, querer también mejorar tu vida, pero uff, estaba muy perdido y si me cuentan esto no me lo creo, me reiría. Me parece ni de broma. Para empezar yo buscaba un lugar donde sentirme mejor y obviamente si es bien retribuido, pues es increíble broma. Creo Sobre que el modelo de ustedes no, Sobre todo no sé si os pasa, no, creo que no lo hemos hablado porque, insisto, hemos estado con la velocidad y no nos hemos parado ni a hablar ni los tres de la parte positiva de todo lo que hemos sacado con esto. Y no sé si os pasa también el hecho de decir, esto se ha levantado de la nada. Uh -huh. Esto que puede ser ya una, una, pues que lo hacemos en varias ocasiones de diferentes formas, pero que digamos esto que ha ocurrido, esto, este, este dinero que se ha generado, la confianza en la gente que ha apostado por esto, todo eso ha surgido de nada. No ha habido nadie que nos dé una subvención, que nos apoye, que nos dé algo concretamente. No, ha surgido de la nada. Trabajo, esfuerzo, en este caso, pues, ir contando, ir, ir aplicando las cosas que hemos aprendido a la hora de contactar con Dani, a la hora de hacer el lanzamiento y demás. Pero que realmente que no ha habido nada detrás de esto. Ha surgido de la nada. Que es muy heavy, tío. Es muy heavy. Yo flipo todavía en colores con, con eso. Sí, es una locura que ha salido de la nada y, además, que nace de vuestra pasión. Es decir, que no es lo mismo, pues, eh, que, que igual… que no es, no, no es por meterme con los fontaneros ni mucho menos, ¿no? Que si hay gente que ama la, la fontanería, perfecto. Uh -huh. Pero que no es lo mismo ganar dinero por, porque tienes que ganar dinero, porque tienes que llegar a fin de mes, que ganar dinero haciendo algo que te gusta, no como es en vuestro caso Uf. pues con todo el tema de, de, del fitness. Yo voy a ser muy sincero, yo no me levantaba con cariño. O sea, me levantaba y sé que tengo que ir a trabajar, pero no tenía cariño por ello. Claro, ah, te conviertes solo... en un… Ese tipo de oficios te conviertes en un mercenario. Claro. A ver, hay gente, gente que le gusta y está muy bien, pero yo era un autómata. Era una persona que se levantaba y estaba deseando que llegase el fin de semana. Tenía esa típica dinámica social de salir del trabajo para ser yo y disfrutar. Uf, y no, nosotros, so... nosotros somos muy realistas también con el hecho, que lo hemos comentado alguna vez, de que tampoco es que... Trabajar de lo que te guste sea, siempre lo hemos dicho, para nosotros al menos, respetamos a la gente que lo piensa, lo cree y lo vive así, pero que para nosotros no es como no trabajar. O sea, nosotros trabajamos, nos podemos expresar y podemos tener ganas de vacaciones. De hecho, nos pasa. Pero, desde luego, cuando pienso en la alternativa, eh, sé que acabaría muriéndome en vida. Entonces, claro, la cosa es la comparación. El hecho, por mucho de que evidentemente vas a tener tus días malos, hagas lo que hagas. No tiene nada que ver cuando algo te motiva, cuando algo te genera pasión y sobre todo haces algo en lo que crees que pueda ayudar. En mi caso, eh, es una de las cosas pues, que nos pasa a los tres, el hecho de decir, creemos que esto es algo bueno y que puede ayudar a la gente. Pero no es lo mismo cuando haces eso que cuando sientes que tu trabajo es como, bueno, pues nada, pues lo estoy haciendo por hacer, por el dinero. También te digo que hay mucha gente que está contando, cuando sobre todo llegan los 30, 35 años, Uy, me quedan 30 años para retirarme y todo eso. Yo no pienso en eso, no quiere decir que no necesite vacaciones, que no necesite aflojar de vez en cuando, pero es que a mí me gusta lo que hago. Obviamente me cogería vacaciones, viajaría mucho más y todo eso. Pero es que no pienso en retirarme. De hecho, si me llega el momento de retirarme, yo quiero seguir haciendo estas cosas. A mi ritmo y, bueno, a mi ritmo. Pero, joder, encontrar algo que te gusta también es muy bonito, más allá de que sea trabajo, que sí que es cierto que tienes que ser responsable y consecuente con lo que haces. Yo lo que no quiero estar es retirado sin hacer nada, como huyendo de un trabajo que no me haya gustado. ¿sabes? Si fuese fontanero a día de hoy, sí que estaría contando los años para retirar. Y a mí a día de hoy no me pasa. Soy feliz. Sin palabras. Chicos, apetece que veamos las, las, las métricas del lanzamiento para esa gente más racional que necesita ver como todo. A ver, ¿de ¿dónde salen esos 66.000 euros? Dale, dale. Venga, voy a, creo que las tengo yo por aquí, voy a compartir pantalla. Vale. Avisarme si se ve, porfa. Parece sí. que sí. Sí. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Bien? Sí. ¿Tú ven? Bien, ingresos generados, 66.805 con 76, ¿vale? Bueno, 66.806. Ganancia por cada clic. Este dato me parece importante porque además es muy alucinante. Es decir, la gente cuando estaba navegando en redes sociales y hacía así, le aparecía el anuncio, tú estás en redes sociales, en Instagram, no con el teléfono móvil, y te aparece un anuncio por cada clic que hace la persona en el anuncio, no que se registre, no, no, cada vez que hace clic nos llevábamos os llevabais 12 euros. Uh -huh. Visitas a la página de registro, es decir, a la landing page donde la gente accede para registrarse, para poner los datos a la, a la, a la, y registrarse a la clase online, que esto ya hablamos en un, en un vídeo que está por ahí en mi canal de YouTube, lo de la clase online, que es esto, etc. 5.491. Leads propios, ¿qué es esto? Contactos que ya vosotros teníais. 2.087. Leads a través de la publicidad más afiliados, 1.890. List totales, 3.967. Coste por lead, es decir, ¿cuánto se pagaba por cada lead? 2,15 euros. Invertidos en Facebook Ad, 4.070 euros. Y si dirá a alguien, joder, pero 4.000 pavazos, ¿cuánto dinero es esto? ¿No? ¿Qué, qué, qué locura. Ya, pero mira esto de aquí arriba. es Si, si, si haces cuentas así a... a a bote pronto es un por 12 casi. O un por 11, un por 12 de lo que, lo que habéis hecho. O sea, 12 veces lo que, lo que habéis invertido. Por cada euro, acabáis 12 de vuelta. Asistentes a la clase online, 1.000 personas. Ventas del producto principal, 238. Tasa de conversión de la página de registro. Este dato es súper, súper importante. Normalmente una tasa de conversión buena, aceptable, estará entre un 25 treinta 30. Tuvimos un 72%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 personas, 7 se registraban. Es decir, de cada 10 personas que, que accedían a la página, 7 se registraban. Es un número muy, muy alto. Al igual que la tasa de asistencia. Es decir, 25% de todas las personas que se registraron accedieron. Normalmente, este número suele estar entre un 12 y un 15%. En este caso, tuvimos un 25%. ¿Por qué? Por toda la estrategia que había detrás de los directos, de los emails, de los mensajes de WhatsApp, etcétera. Y al final, pues te arrojan resultados como estos. ¿no? Un 5,98 tasa de conversión de ventas. ¿Qué quiere decir? Que de personas que, que, que te conocen o no te conocen hasta que personas que te compran, de cada 100 personas, 6 o 5,98 terminan comprando es decir, de gente que, que, que igual no sabía ni que existía el índice de hipertrofia, hasta que terminan comprando de cada 100 personas, 5,98 compra. Aquí, aquí te interrumpo, Dani, porque una cosa que a mí me hizo clic es, eh, yo creo que nos pasaba a los tres, estamos autolimitados por nuestra percepción individual de lo que es una persona que quiere comprar algo. Básicamente porque nosotros somos un alguien que compra cosas, entonces pensamos que los clientes... Hacen, hacen siguen los mismos procesos mentales que nosotros y no tienen que ver nada no que ver entonces qué nos pasaba a nosotros que decíamos muchas veces joder si alguien me quiere si, a, si a alguien le convence esto yo le digo lo que es y ya está pero es que hay veces que no hay veces que básicamente si lo repites lo mismo por ejemplo los mensajes de WhatsApp yo a veces me rayaba con, con eso era como lo hemos comentado lo hemos comentado antes también de eh, decía Marcos, pero no sabía si eran muchos mensajes de WhatsApp, tal, cosas que a lo mejor eh, no, nunca habías pensado en hacer y por eso tampoco tenía los mismos resultados. Y de repente te das cuenta que mucha gente se ha acordado de que tiene cita contigo el día de la clase online, porque es que se lo he repetido 20 veces y si lo dices solo un día, ¿cuántas cosas se nos olvidan en el día a día? Entonces, que cada cosa de la estrategia lo bonito es que está, está pensado para aumentar esa, esa conversión, cada una de las conversiones, ya, ya no solo las de venta, sino el que la gente venga a la clase porque se acuerde. Entonces, es tan sencillo como que las acciones, es, es, mola mucho a los que mola la parte racional porque son estadística. De repente, si hubiéramos quitado, no hubiéramos hecho nada en WhatsApp, pues probablemente hubiera venido mucha menos gente a la clase. Víctor está, Víctor está hablando bastante por mí, por eso me menciono, porque hay cosas que se hacían que yo, ya no es que no las hiciese porque no se me ocurriesen, sino que eran antiintuitivas para mí, son cosas que yo digo en plan, pues no tiene sentido como repetir tanto las cosas, por ejemplo yo decía en plan, pues que la gente ya lo sabe, pero no, no, no, y no sabe, eh. incluso le hace ilusión que se lo recuerdes que se lo digas con otras palabras, esa efusividad. Eh, la gente lo toma con cariño y al final no es como lo tome la gente, sino es que se ve al final las métricas están para eso Así que son cosas uh -huh. que, mira, no hubiéramos hecho, pero ni de lejos y ahí están los resultados. Uh -huh. Porque, chicos, ahora quiero que, que, que os abráis y ya con esta pregunta terminamos y es ¿cómo ha cambiado el haber hecho un lanzamiento de, de este producto tan maravilloso vuestra vida? A nivel económico, a nivel personal, a nivel de sentirse autorrealizado, pero ¿cómo ha cambiado en vuestra vida? A nivel de, hablo personalmente como Marcos, a nivel de autoconfianza. Es decir, tú puedes tener un producto que consideres, ya no digo bueno, sino útil o que hay una necesidad mayor o menor en el mercado, pero de, de, de esa confianza de ver lo que tú puedes aportar y a dónde puedes llegar con ese producto. Porque al final lo que, el retorno económico pues es una transacción, pero también es un grado de confianza que la gente deposita un producto que no tiene y de alguna forma necesita o valora. Entonces, yo, a mí eso me dio mucha confianza. Quizás yo también tengo una reticencia con el tema de la venta, que es algo pues, muy, muy español para los que nos no vean desde España. A mí eso me generó mucha confianza, del ver que si hacen las cosas bien y, sobre todo, la gente, una vez que compra, que paga, está muy agradecida. Es decir, agradece mucho el estar ahí, el, la oportunidad que le está brindando esto y todo. Y es, es, es muy bonito, es un proceso muy bonito. Y yo diría que he ganado en, no sé si decir, carisma o en forma de hacer las cosas, He incluido nuevos esquemas de pensamiento, formas de ver las cosas respecto a la venta, que a mí como persona, no como empresario, sino como persona, me han sumado muy positivamente, la verdad. A mí también. Eso era lo mismo que Marcos. Eh, autoconfianza. Al final, yo creo que, que todos lidiamos más o menos, o al menos en un momento determinado de nuestra carrera, lidiamos con el síndrome del impostor. Uf. Yo cuando empecé a trabajar en el gimnasio, este que os he comentado, después de hacer mis prácticas, yo me consideraba un buen entrenador, que hacía las cosas bien. Pero había que... mi jefa me metía caña para... Eh, Ángel, eh, de hacer tablas en el gimnasio que las damos gratis, el gimnasio no crece. Tenemos que intentar convencer a la gente de que pague una cuota VIP que les incluye en el trámite personal. Y yo me sentía tremendamente incómodo porque era como que me tenía que poner en modo vendedor. Y ella me decía, ¿pero no crees que les estás haciendo un favor? Les estás ofreciendo un servicio que das tú además, que ni, que ni siquiera da a otra persona pero das tú y eres bueno en lo que haces y les vas a mejorar la vida. Y yo decía, pues es que tiene razón, pero en el momento de ponerme a... Era como que, que les estaba engañando y es como, no les estás engañando, les estás ofreciendo algo bueno. Y con esto yo me he dado cuenta de... de o sea, he ganado esa autoconfianza de... Al final no es, no es solo eh, trabajar con la gente que viene a ti ya de por sí, sino que el llegar a más personas, aunque sea vendiendo un, un producto lo que sea, estás mejorando la vida de muchas personas o de muchos profesionales. En este, en este caso, porque lo que hemos lanzado tiene un poquito más de relación con gente que, no necesariamente, pero gente que se dedica al sector del fitness. Yo porque digamos sí. que... Sí, dime. No, no, que al final... Pues, que que he superado un poquito más ese síndrome del impostor, ¿no? Yo creo que el, el, una de las partes importantes que yo he percibido en, en mí mismo es que el, soy, soy una persona que se preocupa bastante, yo creo que nos pasa a todos, aunque no todo el mundo lo reconoce, eh, que me preocupa lo que piensen los demás. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo tengo muchos compañeros en el sector en el que nosotros hemos ofrecido esto, a los que hemos llegado, muchas personas a los que respeto profundamente y a los que no quería, yo sentía como que podría decepcionar con los métodos, ¿no? Al final, pues, lo de siempre, lo que comentaban mis compañeros pues, del tema del marketing, pues, hay gente que la venta no la percibe bien, que tú vendas efusivamente algo. Decir, Tío, esto es la hostia pues La gente ya dice, eso pensarás tú Entonces sí, hay gente que lo que va a percibir Cuando vendas con ofusividad puede ser eso Y habrá gente que perciba lo que sea entonces eh, A mí es, eran cosas que me rayaban muchísimo En cada lanzamiento que nosotros hacíamos De cada cosa, era una cosa que siempre estaba en mi mente y, y yo creo que es una cosa que he superado Prácticamente por completo Es como un eco que escucho de vez en cuando por ahí Pero sí que esta vez como tenía La total confianza en lo que estábamos, en la que, en lo que estábamos Haciendo me daba igual estamparme contra críticas si surgían, porque había salido desde de, de un sentimiento genuino que teníamos los tres, de confiamos en esto. Entonces, lo puedo vender lo puedo vender con la agresividad que quiera porque es una, una agresividad que, que tengo interna, que no me la tengo que inventar. Entonces, eh, para mí ha sido muy importante, el, el, el, un poco en, en, en consonancia con lo que decían mis compañeros, lo único que lo reconduzco también a, a, esas, a esas críticas que puedes percibir en tu entorno. Porque si sois infoproductores, si sois lo que sea que vais a trabajar online, vais a tener críticas, ya os lo digo, de vuestros amigos, de vuestros padres, de gente red de redes sociales, lo que sea. Eso va a estar. Entonces, como pongáis el foco ahí, eh, ya que está de moda el, el, la palabra del techo de cristal, tenéis un techo de cristal encima que os va a hacer eh, estar ganando muchísimo menos. A nivel y, profesional, y, y, y, a y nivel no profesional. A nivel de crecimiento personal, porque te vas a encasquetar en lo que la gente espera de ti. De la que hagas otra cosa que no esperan de ti, se van a cabrear. Entonces, con este lanzamiento hemos cabreado a gente, claro que sí. Y ha habido gente que a mí me ha dicho, a mí esta forma no me han gustado. Y yo, claro que sí, si es que es normal. Si es que si hiciera lo que esperas de mí todo el rato, estarías muy contento y yo seguiría en el mismo sitio, donde ya no quiero estar, donde ya no quiero estar. Entonces, eh, yo creo que esa parte a mí mm, ha, su, ha supuesto un antes y un después, porque he recibido críticas de gente a la que admiro y ha sido como, vale, Okay, pero prefiero, prefiero estar aquí con la crítica a donde estaba antes sin ella. Entonces, mientras hagas ese análisis y te compense, eh, animaros a probar y a hacer este tipo de cosas porque nosotros estábamos bien. Nosotros llevamos nuestras asesorías, funcionaban, tenemos una vida bien, estábamos contentos, pero eh, de repente poder ver lo que puedes llegar a conseguir es muy fuerte. Entonces, para mm -hmm. nosotros es reconfortante el no quedarnos encasillados en lo que estábamos ya. Muy loco todo esto. Chicos, ya para, ya para despedirnos, eh, ¿dónde puedo encontrar la gente y qué es lo que van a aprender? De todos modos, dejaré vuestras redes sociales eh, aquí debajo, pero en voz para gente que no escuche en podcast. ¿Dónde os pueden encontrar y qué van a aprender? Nos pueden encontrar en redes sociales a mí como arroba cultura de gym, a Víctor como arroba bintegral science, y a Ángel como angelgardi.entrenador Van a aprender sobre todo a ser honestos, a tener ilusión por lo que hacen y luego pues de fitness, de entrenamiento y nutrición, pues van a aprender van a aprender mucho en el caso de que sean unas personas con un de conocimiento bajo o bueno, van a tener otro punto de vista diferente o más amplio en el caso de que ya sean profesionales del sector o la salud. Fitness, o sea, sobre todo cambio, gente que, la, que a lo mejor nos conozca de que te sigan a ti y o lo que sea, sobre todo eh, enseñamos el, en el ámbito del... De, Entramiento de cara a la mejora del, del estado físico, sobre todo en el ámbito del, del, ya sea del culturismo o del powerlifting pero gente que simplemente pues, quiera mejorar su autopercepción, quiera perder grasa, quiera eh, ganar masa muscular. Entonces, eh, nosotros sí que creemos que somos genuinos en que le damos una vuelta a tortilla a las cosas, metemos mucho, pues eh, por mi parte, también la parte de fisioterapia, parte de suplementación deportiva, que no, no nos cuidamos mucho de no, de no decir lo mismo de siempre. Entonces, que casi seguro, diría al 100%, que una persona que nos que nos visite, de eh, que venga de, de tu parte, pues seguro que encuentra algo que no sabía, seguro, 100%. Eso, eso casi seguro. Así que nada, que a los que se apunten, pues bienvenidos a, a la comunidad. Nadie se ve con las manos vacías porque nos gusta hacer pensar a la gente. Así que un nuevo pensamiento vamos a invocar seguro. Qué guay. Nada, pues tenéis eh, la redster, es gente que nos está viendo en YouTube, la tenéis aquí puesta. Si sois de los que, como saben, se extiende, aquí lo tenéis puesto en la pantalla. Y gente del podcast, el enlace lo tenéis debajo y, y vais a visitarlo. Chicos, gracias por estar aquí. Y enhorabuena, sí. de corazón. Muchas gracias. gracias. Mil millones de gracias. Chicos.